¡Aroja, chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milib vamos a divertirnos un rato Con Mario más Mar Rabbit Estoy ya aquí, que, no, que me había olvidado de darle a, a grabar Estoy aquí ya para empezar la partidita Vamos a ver, vamos a ver que la están peinando eh, Vamos a ver un momento los Spark Vamos a ir así Es que Bowser y Rabbit, Peach, ojito eh. Vamos a ir con cuidadito Vamos a ir con cuidadito Vamos a probar con cuidadito Creo que me va a interesar Primero Curar Maglodo Pero el Maglodo Lo voy a activar salto de curación pero debo poner a pi bowser aquí si hago esto vamos a agruparles déjame pasar para abajo, amigo me trajo también no me trajo al otro de ahí, me cago en su madre ¿por qué no me trajiste al otro? voy a tirar los mecha Vamos a... 70. Uf, qué mal. Tengo con Peach que hacer que salte este. Hago un acelerón. Y ahora... Que quiero... Claro, es que si me activo esto... Es una caca de la vaca porque si me activo esto y lo hago mal... Mm. Un segundito... A ver Si me activo esto Y no sale bien Ojito, eh Me tira el mío fuera, tío En serio Esto es una injusticia De las buenas Pues en vez de atacarle con arma Joder, es que es resistente al fuego pues voy a atacárselo a uno Por poco que sea Es resistente Pero ¿por qué me daña a mí? Esto es de risa, tío Por suerte, su ahí se quedó. A ver. Ahora no tengo alcance de nada. Que me van a dar igual. Muchas cosas, eh. Necesito saltar con esta Activo esto Pero lo sabe San Cristo Voy a hacer Full focus a este de aquí, creo El lobrador, a ver qué me hace. Si me la lía no me la lía. ¿A cuál atacas? Pero venga, tíos. Colócate bien. Acelerón no me queda. Me queda con este 245. Y con Edge, si ¿Sí me sitúo. Tal que Tiene que ser el último recurso. Tío, qué pena. Le voy a matar. o intentar matar a este... Con edge Con edge Vamos a Activar esto Aluvión de espadas Se han separado ¿Por qué se han separado? No, tiene que ser en la otra perspectiva Le mato. Es que este sí que me interesa matar. Adiósito. 166. Me lo mata en el siguiente turno. Me va a matar a todos en el siguiente turno. 700, típico. Me mata Bowser. Bowser muerto. A ver. Este muerto... ¿Cuánto le queda? 104, no le mato con... No le mato con... El salto. Pero puedo. Activar los meca Aquí... vale y ahora los otros mecanos van a por estos vale puedo ya Curarnos Puedo ya curar... Y con esta... Vamos a atacar a esto... Vale, así sí... Así sí... Y con este... Dale. No, tío, qué mala suerte... Vale No voy a... ¿Qué más enemigos me quedan? No me quedan más enemigos, ¿no? Solo me queda este Con esta Vamos a ponernos Un poquito más Aquí Y ya me voy quitando de líos Entonces Este me lo puedo traer Tal que aquí Para dañar aunque sea El... El ojo y al bicho. Joder, se me está haciendo largo esto, ¿eh? A ver, me voy a poner. Me voy a poner aquí. Turno del rival y a ver qué hace. Me saldrán portales, ¿no de esto? No, tío, venga, se va justo hacia la rabiz Ah, bueno, si va atacando a los ojos, este me, me, me cae bien. Esta... Bueno, vamos a curar primero lo poco que nos queda de tal. No se mueven, ¿eh? No. Bueno. Pues voy a explotar esto. Me Ay, qué pena. El obrador. No puedo atacar nada más. Así que... Turno del rival. Enemigos. Me vuelve... Ah, es verdad. Los puedo usar como granadas. Pues no. Puedo lanzar esto aquí. No explota. Será que si le cae. Bueno, pues vamos a invocar al lobrador. Se queda en nada. Buah. Vamos. A ver, a, este. ah. a ver. Puedo acercar esto y con este salto de equipo química... Y te daña dos ojos, ¿no? Venga ya, tío. Todos me salen mal. Aquí daño tres. Aquí puedo. cura No me dejo ninguno atrás, ¿no? Vamos a quitar, ay, que empiezan los tíos, nah, no sirve de nada. ¿Qué dirán? Me voy a activar esto Porque al final Me van a atacar ahora Porque lo he dejado ahí Tirado ¡Ay, ay, ay! De 300 y pico La madre se le parió ¡No, no, no! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya! Pero venga, pero venga, ¿qué injusticia más grande? Pero vamos, pero vamos, anda, vete por ahí. De repente salen dos de la, por la cara y me matan a todos. Hasta luego. Yo ya me retiro. Paso por completo de todo.